que la mesa de debate que han planteado desde Vizcarre, pues es muy interesante, ¿no? porque tenemos por un lado la ciencia, tenemos la tecnología, desarrollos de tecnología, Daniel, tenemos el profesorado, otro Daniel, y tenemos también al representante de los padres. El nivel de un país lo da el nivel de, su, de educación de sus personas. Somos un grupo de investigación, como he dicho al principio, entonces nuestro objetivo es investigar llevar esa investigación, los resultados de esa investigación, a productos y servicios innovadores que se usen en educación, y ahí tenemos varias experiencias muy satisfactorias en esa área. Y posteriormente a la transferencia, es decir, que, que todo lo que desarrollamos, que se utilice, que se conozca, y, y recibir ese feedback también de padres, profesores, eh, con respecto a, a cómo se ha usado. ...y nos interesa también mucho medir el impacto del uso de esa tecnología en el aula. Identidad digital me parece fundamental que, toda la, que todos la conozcamos, empezando por los padres. ¿Cuántos padres no intercambian fotos de sus hijos, las cuelgan en su Facebook, etcétera? Los chavales de ahora tienen, desde ya, desde que nacen, identidad digital. Que la conformamos los padres, los colegios, las extraescolares, el club de fútbol, el de música. Entonces, esa, esa identidad digital les va a acompañar toda la vida... Con el Big Data pasa lo mismo, no vamos a poder evitarlo, pero tenéis que saber qué es lo que pasa con la tecnología cuando la utilizas, qué uso se puede hacer de esos datos, qué pasa cuando acepto cookies o cuando no los acepto o qué son las cookies. Entonces, todo eso es una labor, como se ha hecho en muchos otros ámbitos de drogodependencia, etc., desde muy pequeños hay que empezar a enseñarles el uso de la tecnología, qué implica. ¿no? Y desde si en un momento hay que restringir, pues bueno, pues se puede restringir, pero como Norma yo también creo más en la. En la, en la educación. Estamos desarrollando un proyecto de innovación educativa basado en el, en el iPad One-to-One. One. Es decir, cada alumno tiene su propio dispositivo, su propio iPad. Muchas veces los profesores pues, llegan al aula y no hay internet. Llegan al aula y el iPad no funciona. Y, y tal, página web tampoco. Y lo otro. Y entonces ya dices, bueno, pues apaga, vamos a casa otra vez y ya está. ¿no? Entonces, tiene que ser accesible a todos de forma que la clase pueda funcionar normal que podamos eh, tener el día a día habitual sin ningún problema, ¿no? que podamos eh, dedicarnos a, a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Pues en nuestro caso concreto, a eh, intentar formarles en, en el aprendizaje basado en el pensamiento, desarrollar inteligencias múltiples, formarles en competencias, etcétera. Por, por tanto, lo que necesitamos es el apoyo técnico, el apoyo del personal técnico, para poder hacer de una forma sencilla que todo el proceso del día a día, lo que ha ocurrido eh, durante toda la vida, evidentemente adaptado a nuestra época, pueda eh, seguir desarrollándose de una manera normal. Seguro que mis compañeros que están en las puertas de la jubilación van a ser capaces de utilizar la herramienta. Y eso es importante, porque si no va a pasar lo que hasta ahora, que es que está, estoy en clase y me están persiguiendo por clase. Necesito la cámara, necesito no sé qué. Entonces, si no está el, el técnico en ese momento en el colegio, pues van a por mí, ¿no? O sea, hay persecuciones por el colegio, entonces eso ha cambiado, o sea, es lo que han dicho, un botón, otro. Yo creo que los padres, de entrada, vemos todo esto como algo muy positivo, ¿no? Pero también vemos los riesgos. ¿Eh? también vemos que hay riesgos que hay que saber manejar y que hay que saber, eh, bueno, que hay que saber gestionar, ¿no? Los iPad, tablets, ordenadores y demás, es una herramienta que se está implantando y se va a implantar a buen seguro mucho más en todos los centros educativos de Euskadi. Eh, es una herramienta que confiamos que en el centro educativo se maneja bien, pero luego es una herramienta que también los chavales y las niñas llevan a sus casas. Y por lo tanto, quizá aquí es un buen ejemplo de la necesaria colaboración familia-colegio. ¿no? no vale con que en el colegio en el centro educativo las cosas se hagan muy bien si no continuamos con esa educación y con ese modo de funcionar en casa. ¿no? Cada vez más los padres nos demandan educación y, y feedback y conocimientos en todo este tema de la gestión tecnológica de los dispositivos. ¿no? Evidentemente los tienen que utilizar para trabajar. Muy posiblemente lo tienen que utilizar en algunos momentos para su ocio pero siempre bajo una supervisión y bajo una guía por parte de los primeros educadores, que somos nosotros, ¿no? Y en ese sentido valoramos muy positivamente este tipo de herramientas que nos ponen más fácil o que esperamos que nos vayan a, a, a poner mucho más fácil nuestra tarea como padres. En este caso, este proyecto, lo primero que piensa es la familia. O sea, el padre puede directamente desactivar el sistema, aplicar políticas de una manera muy sencilla y muy fácil. Entonces, esa es la importancia, porque imaginaros cómo les abrazaría un, cada, cada familia de 8.000 niños llamando al centro de que no puedo acceder a una página o puedo acceder a otra página. En una empresa lo que ocurre es, no accedes aquí y punto. Y te cabreas, pataleta, etc. Y al final lo que se trata al final es que sean herramientas prácticas. Hablábamos del administrador. Pues tener un problema de una página y tener que estar llamando el profesor en medio de la clase a un administrador, eso no puede suceder. No tenemos que utilizar todas las funciones que tiene IMT, pero saber que tenemos esa capacidad, que tú puedas tener esa, ese poder de hacerlo, no es para que luego la familia esté agobiando al niño o que tengas que establecer sus controles, pero que sepa que si hay un caso problemático o hay un caso en el cual se pues, está detectando determinados comportamientos, pues que de alguna manera el padre pueda saberlo, porque tiene derecho. Y bueno, y el, tema de, y el tema del control, pues bueno, eh, habría un debate ahí, no sé. Bueno. Sí, no, a mí me parece que, que conocer el lo control que… bueno, hay que decir, sí. no, no decir hay a lo que está haciendo. ¿no? Conocer ¿no? lo que se hace me parece importante, sobre todo cuando están aprendiendo a qué le dedican el tiempo, cuánto tiempo dedican, cuándo lo dedican y en función de eso intervenir. La primera reunión nos dijeron, vamos, tenéis que hablar con el administrador de redes de COAS, esa persona la quiero ver el último. El primero que quiero ver es aquellas personas que lo van a utilizar en el día a día. Y la primera reunión la tuve con Dani. Y él me dijo, mira, yo no sé lo que hacéis, yo os cuento lo que yo necesito y yo al final lo que necesito es algo práctico. Cualquier otra cosa que pongáis, muy bonito, con opciones, tú, vosotros pensáis que yo estoy para dar la clase. Todo lo que se ha definido el proyecto es en base, en concreto, a lo que él quiere. Y es el que decide de cara a nosotros yo creo que la herramienta se puede utilizar para saber qué usos hace la tecnología. Es decir, no, no para dar acceso o no acceso, sino cuando te has dado cuenta de que tu hijo ha estado con el WhatsApp dos horas y media, pues bueno, primero saber que se, que se ha producido eso y por qué se ha producido. ¿no? Decía el padre, es que mi hijo ahora se dedica a ver vídeos buenos, de juegos, de, de, de cosas de risa, pero buenos, ¿eh? Pero ya no se pelea con los hermanos. Entonces, eh, Pero no se pelea, ni habla, ni hace nada. Entonces, no. Después de implantar en casa y de explicar por qué una medida de control muy sencilla, me decía, es que mi hijo vuelve, vuelve a hablar con los, con los hermanos. Pero Si no hay un consenso por parte de las familias, al final no tiene sentido. El niño se va a llevar el iPad fuera de clase, las familias están pidiendo que este sistema lo puedan utilizar en casa y en cierto modo el padre, habrá gente pues, que tenga un, tendrá un conocimiento en el manejo de la solución y otros padres no tendrán ni idea y dirán, yo no puedo estar ahí, opciones, activar, aplicar, oye, que he puesto una lista blanca, no. Pulsadores, verde, rojo, categorías, ocio, multimedia, no sé qué. Oye, que me estéis bloqueando esta página, que quiero utilizarlo. Desactivar, estoy libre, estoy utilizando yo el dispositivo, ahora no está mi hijo y a mí nadie me tiene que... Y mientras el dispositivo está en casa, fuera del horario, a partir de las 6, todo lo que es la navegación, ni los profesores pueden ver la navegación que hace el hijo en casa... Ni, ni un docente no tiene por qué estar en la navegación que está haciendo una persona un niño un fin de semana todo eso está controlado lo importante del proyecto es sobre todo esa participación activa que hay entre el docente el hogar y el menor que además es eh, alumno y es hijo a la vez cuando entramos en el informe de navegación el sistema nos va a presentar eh, el número total de páginas visitadas, que sería el bloque total, en la, divididas en dos tramos, las, las que han sido permitidas en azul y las que han sido bloqueadas en rojo. Los filtros de contenidos están eh, agrupados por categorías. Lo que hay que educar es en el uso responsable de la tecnología, ¿no? El motivo de este evento era que vosotros, pues bueno, una vez conocida la herramienta, pues plantearéis, pues bueno, ciertas dudas o ideas sobre qué características podrían ser interesantes, y esto al final, nosotros lo vamos a desarrollar, digamos, esto es como la plastilina, o sea, se puede amoldar perfectamente. Entendemos perfectamente cada una de las partes, controlamos muy bien la tecnología, nos encargan para proyectos muy complejos, somos grandes conocedores de la tecnología cómo funciona por debajo, pero si ahí no hay, si no es una herramienta sencilla para su uso de día en el día a día, fuera.